Hola amigos, soy Hannah from Speak Better Spanish y hoy estamos aquí con Martín de Español Real para hablar sobre 10 maneras de desearle a alguien un feliz cumpleaños porque mañana es el cumpleaños de Martín So, English, today we are going to be learning 10 ways to wish someone a happy birthday in Spanish because tomorrow is Martín's birthday Hola, ¿cómo están? Soy Martín de Español Real y gracias Hannah por la invitación y también quería decirles a todos que nos ven, que nos escuchan, que gracias por sus encuestas en las encuestas. Así que estoy aquí en México, me he encontrado con Hanna y estamos haciendo este video en directo para ustedes sobre las formas, las maneras de desear a feliz cumpleaños a alguien. Sí, entonces, primero eh, ¿empezamos con el primero? Sí, claro. Perfecto. A, a por ello. Entonces, yo presento el primero, ¿y qué tal si cambiamos? Yo presento uno, tú presentas otro. Muy bien. Así. Okay. Entonces, el primero, bueno, hay dos maneras, pero básicamente son iguales. Tenemos feliz cumpleaños, que es lo más básico, happy birthday, y tenemos feliz cumple, que es un poco más conversacional, pero eh, significa lo mismo. Así es. Así que la primera forma de desear a un buen cumpleaños a alguien es decir feliz cumpleaños. Entonces, podemos decir, feliz cumpleaños, Martín. Y si entonces, si ustedes quieren desearle un feliz cumpleaños, pueden escribir en la sección de comentarios, feliz cumpleaños, feliz cumple, y las otras maneras que vamos a usar. Bueno. Otra forma, la segunda, es decir, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¿Y qué, qué quiere decir esto? Que, que los cumplas feliz. ¿Qué es este? Los... Los. Los se refiere a los años que uno ha pasado, entonces uno cumple años porque progresivamente vamos eh, cumpliendo más años con el pasar del tiempo. Y decir que los cumplas quiere decir que, que cumplas todos esos años de vida de una manera feliz. Y Martín, ¿por qué no dice que los cumples, porque cumplir es un de IR, ¿por qué no dice que los cumples felices? Bueno, en este caso es como un subjuntivo. Ah, el subjuntivo que sí. odiamos, todos los ángulos parlantes odiamos. Exactamente, entonces se suele decir que los cumplas feliz, es como decir que tengas un buen día. Otro subjuntivo. Otro subjuntivo, exactamente, y etcétera. Así que es una manera de desear también un feliz cumpleaños a alguien. Muy bien, y yo leí que puedes decir feliz Onomástico oh, no, sí, ¿Y qué quiere decir esto? Nunca he escuchado esa palabra Sí, bueno, onomástico se refiere a Simplemente a la Es En algunos países de habla hispana uh, Es un sinónimo de cumpleaños Sin embargo, estrictamente hablando No son lo mismo ya que onomástico Se refiere al día eh, Del santo O eh, de la persona Del mes, del calendario ¿no? como Santa María, Santa Lucía, San Pedro, entonces antiguamente a las personas que nacían en un día le ponían a sus hijos el día de la persona o del nombre del santo que correspondía al calendario y de ahí viene onomástico y bueno se suele decir feliz onomástico muchas veces ¿no? como sinónimo de feliz cumpleaños. ¿Y cómo sería esto en, en inglés? ¿Como patron saint? ¿O algo así? Yeah, Happy face, day of your say. saying, sí, es como el día del santo. O, ¿sí? hmm. Muy bien, muy bien. Bueno, ya van tres formas. Vamos por la cuarta. Eh, feliz día en el que llegaste al mundo. Hmm. Es un poco... Y Martín, que, para las personas que no saben, ¿qué quiere decir llegaste? Llegar quiere decir, es mmm, un verbo que se refiere a un movimiento, Al que algo se está desplazando. Como uh, tienes una cosa, por ejemplo un avión, llegó, o un carro llegó, una persona llegó. Ajá. Es decir, desde un punto hacia otro. Entonces, aquí estamos usando el pretérito, un sí. tiempo pasado, respetar y en cierto momento al mundo, en el pasado cuando nació bien, te en, en el que llegaste al mundo muy bien y también en esta quinta frase tenemos tres opciones, básicamente son los mismos tenemos que cumplas muchos más que cumplas muchos años más y otra vez vemos el subjuntivo porque es un sí. deseo también tenemos que vengan muchos más, otra vez hablando de años, quiere decir que tú estás le a la persona que llegue, que, llegue, que llegue a tener muchos más cumpleaños, muchos más años de vida. Así es. También te deseo muchos más años de vida, te deseo muchos años de vida. Más, básicamente, en el mismo sentido, pero tres maneras de decirlo. Así es. Acá tenemos una lista, es por eso que estamos... <risa> moviéndonos 10 maneras distintas que podrán encontrar en un libro, en una revista o podrán escuchar de algún hispanohablante así que es muy importante que las conozcan y que sepan a qué se refieren ¿no? bueno, la otra forma la forma número 6, ya estamos en la 6 la forma número 6 es decir que tengas un buen cumpleaños que tengas o que tengas un buen cumpleaños, que tengas un lindo cumpleaños también. Así que esta es la construcción que se suele decir, uh, que se suele emplear digamos dentro de este grupo número 6 es decir que pases un excelente día de cumpleaños o que pases un lindo día igual el subjuntivo verdad así que se puede decir que tengas o que pases y emplear esas combinaciones un lindo día un excelente día un lindo cumpleaños un buen cumpleaños y por ejemplo si alguien tiene un amigo hispanohablante en facebook y entonces aparece esta notificación a ah, tu amigo, tiene un cumpleaños. Hoy tú puedes escribirle cualquier de estas frases, ¿verdad? Exactamente. En su página de Facebook o en su, una tarjeta de cumpleaños. por un ejemplo, no, una tarjeta postal, uh -huh. en un mensaje de texto, en un correo electrónico, lo que fuese, lo que fuese puedes escribir. Todas estas formas son aceptadas, unas más que otras, ¿no? porque son más familiares, más coloquiales. Ah, y ya, eso. Luego, ¿qué tenemos? Ah, tenemos, mis mejores deseos en tu cumpleaños. O, no es exactamente lo mismo, pero también puedes decir, te deseo un año lleno de bendiciones. Entonces, son deseos muy lindos para esta persona. Exacto. En este caso, solamente quisiera resaltar que se emplea la palabra deseo. ¿No? Mis mejores deseos o de deseo. No, no decimos que tengas, que cumplas, o feliz, sino deseos. Entonces, en este caso, el sustantivo y el verbo de desear pueden ser lo mismo. Te de deseo quiere decir que yo deseo a ti, pero también tenemos el sustantivo un deseo, los deseos. Exactamente. exactamente. Uh -huh. Bueno, Bien. número 8, creo, ¿verdad? Sí. 8. Muchas felicidades. O, de una manera más corta, felicidades. Así que puedes decir muchas felicidades o felicidades, simplemente. Y felicidades quiere decir como cosas muy felices. Exacto, como cosas muy felices. Y eh, también quisiera mencionar que esto se puede utilizar para otras cosas, no solamente para el cumpleaños. El día de hoy estamos hablando de cumpleaños. Sin embargo, esta forma no tiene la palabra cumpleaños como podrán notar en la frase, y se puede utilizar de manera general para todo. Por ejemplo, eh, cuando alguien se casa, cuando alguien tiene hijos, o cuando alguien obtiene un nuevo empleo, o algo... O se muda, o tiene... Exactamente. Sí. Se puede decir felicidades o muchas felicidades. Muy bien. Y también tenemos felicitaciones de cumpleaños. Sí. Y Martín, ¿cuál es la diferencia entre felicitaciones y felicidades? Porque son palabras muy parecidas. Sí, verdad, son, son los mismos son sinónimos y se refieren a felicitar. Ambas provienen del verbo eh, felicitar, que quiere decir uh, desear a alguien algo positivo, congratular, eso. Y felicidades y felicitaciones, sí, son muy parecidas. Sino, ¿no? diríamos que son sinónimos mm, muy bien y ¿cuál es la, la última manera de desearle a alguien un este cumpleaños? Bueno la última hemos puesto que te diviertas en tu cumpleaños así que diviértanse otro subjuntivo sí muy bien es otro deseo y ¿qué significa el verbo divertirse? Pasarla muy bien sí entretenerse pasarla muy bien eso. Muy bien, muy bien. Así que, bueno amigos, han podido ver esta lista de 10 formas, eh, si quieren podemos escribirla debajo. No creo que es una buena sí. idea. O si alguien quiere desearle a Martín un feliz cumpleaños, pueden usar cualquier modo que hemos practicado hoy en la sección de comentarios, o sí, donde quieran, o en Instagram, o sí. ¿Así? Sí. Porque mañana va a cumplir ¿Cuántos años vas a cumplir mañana, Martín? Tres, uh, no me acuerdo Treinta <risa> <30. risa> Podemos 30. decir 30. Sí. Bueno, <risa> tienen que estar atentos Mañana en Español Real Voy a compartir, bueno, este video en directo Lo voy a compartir también uh, Por el sitio Por la página uh, Facebook de Español Real Y también voy a hacer un pequeño video Para que me puedan saludar En diferentes formas, así que Atentos. Sí, y también quizás habrá algún regalo para ustedes por parte de Martín mañana para aprender español con él, ¿sí? Sí, estoy pensando, este es un anuncio que quería hacerles. Bueno, como es mi cumpleaños, voy a regalarles algo yo a ustedes. Y voy a, por una semana, voy a ofrecer un descuento en los cursos de español real, en las clases. Así que atentos, mañana voy a anunciarlo y va a durar una semana. Así que mañana les voy a dar las condiciones, las pautas, todo, para que puedan reservar a su clase en español real. Excelente. Y Martín es muy buen profesor, me ha ayudado mucho en las conversaciones y todo, entonces le recomiendo mucho a ustedes. Y bueno, y también yo tengo un anuncio que es que yo voy a enseñar una clase que dura el mes de julio, una clase por internet de grupo y la clase es de pronombres de objeto en español. Entonces, por ejemplo, les lo, se, esas cosas que son muy confusos. Vamos a trabajar todo eso, verbos reflexivos, eh, vamos a trabajar en pronombres de objeto directo, pronombres de objeto indirecto y el se pasivo. Entonces, al final vamos a tener... Una idea mejor sobre cómo usar le, lo, se, se, me, las, etcétera Todo eso. Entonces, para obtener más información, pueden ir a los sitios speakbetterspanish.com. También tengo un evento en la página Speak Better Spanish en Facebook con toda la información, o me pueden enviar un mensaje si tienen preguntas. La, la clase cuesta $85 dólares y dura eh, cuatro días es cada lunes, excepto el 16 a las 7 de la tarde en la hora eh, de México Central. Sí, así que aprovechen, amigos, si hablas inglés, tal vez, Hannah te puede ayudar muchísimo, ya que el inglés es su primera lengua, y principalmente ayudas a hispano hablantes no nativos claro, ¿no? de Estados Unidos <risa> <donde> <risa> América <risa> típicamente mis estudiantes de, ¿no? sí, de estas de áreas habla sí para aumentar la confianza y todo pero de todos modos tenemos muchas eh, muchos proyectos que estamos trabajando con los dos negocios y entonces gracias por venir hoy si están mirando en vivo, en directo, o si están mirando en el futuro o en otro momento, está bien. Me gusta, denle ¿Sí? me gusta. Compartan este video porque es muy importante si lo comparten, si dan me gusta. Uh, bueno, vamos a compartir los, los enlaces también de lo que hemos hablado debajo. Y la lista de la formas de empezar un feliz cumpleaños. Sí. Entonces, para terminar, sí, no sé. feliz cumpleaños, Martín. Gracias. Y bueno, nos quedaremos con preguntas. Si alguien tiene preguntas, no lo sé. Sí, perfecto. Y para saludar a los amigos, saludos Chester, Mike, ¿qué tal? Y yo veo que Amber ha eh, puesto me gusta, Brad también, Jen, hola, ¿qué tal, amigos? Y hola. muchos en Instagram. Gracias, sí, amigos. Instagram. ¿quieres saludarles a ellos o ver si hay preguntas o lo oigo. Sí, sí, ahora vemos, ahora vamos sí. a Instagram. Sí. Entonces, vamos a cerrar aquí en Facebook, pero seguimos en Instagram. Estamos en los dos canales, Speak Spanish y Español Real. Entonces, si quieres ver otras preguntas, comentarios, <risa> sí, ahí, ahí. está. Bueno. Entonces, Buenas tardes para las personas en Facebook. Y buen fin de semana. Sí, buen fin de semana. Chao y seguiremos en Instagram.